¿Tu ¿Nombre? Mi nombre es Elebert González Espinosa, soy madre de familia, tengo cuatro hijos. Este compañero, ¿está a favor del diálogo y por qué está a favor del diálogo? Bueno, estoy a favor del diálogo porque es muy importante que, dialog que, que dialoguen, porque nosotros queremos la paz, la tranquilidad en nuestro país, para nuestros hijos. ¿Qué piensa que, lo, que los obispos son árbitros o son neutrales? ¿Qué usted piensa? ¿Cuál es su análisis? Pues para mí que son neutrales, pues porque ellos tienen que ser, tienen que ser neutrales por ley, porque ellos tienen que, que tener el orden ahí, para tanto como los estudiantes, para que no estén gritando, porque un día en un diálogo no se grita, sino que se por eso se llama diálogo, para dialogar, para llegar a un acuerdo. Y estos días que ha visto usted el diálogo, ¿cómo lo ha visto a los, a los obispos? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, el primer, primer diálogo que hubo, este él debió haber callado. A este, a este muchachito que le gritó a nuestro presidente, independientemente, pero él es el presidente de la república y tenía que tener respeto para ellos. ¿Qué le preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas? ¿Cómo usted lo mira? Pues nos preocupa bastante porque en realidad este hay muchos muertos. Ellos dicen que hay bastantes muertos, pero los muertos son entre ellos mismos porque podemos ver que cuando ellos hacen este acto de violencia, entre ellos mismos se matan cuando se roban a las camionetas y ellos mismos se van a accidentar. ¿Te ha afectado, usted como madre este, de familia, le ha afectado económicamente estas protestas y los tranques? hábleme de los tranques. Claro porque... que nos ha afectado porque no está entrando el producto a nuestro, a, a nuestro país. este Hay gente que nos, por miedo no van a trabajar y eso... Eso nos preocupa porque nosotros tenemos que trabajar para llevar el alimento a nuestros hijos. Y en realidad no está entrando mucho producto y lo poco que entra lo está, está muy caro. Este, ¿Está de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? Pues para mí que no. Porque en realidad, ellos, es cierto, ellos, ellos se mantienen en sus cuarteles. Pero para mí que no, porque ellos, ellos son las autoridad para que ellos reguarden nuestro país. Por eso la policía tiene que andar en las calles para que, para que ellos protejan al ciudadano. Para que calmen la violencia, para que, no esté, para que nosotros podamos estar en la tranquilidad. Nuestros hijos no van ni a los colegios. Yo por lo menos como madre no mando a mis hijos al colegio. Gracias.